Hola, llegamos a la semana número 5 de nuestro curso relativo a la salud mental, la cuarta ola de la pandemia. Y como hemos venido desarrollando la estructura del curso, nos corresponde en esta semana abordar el grupo etario específico de las personas mayores, que han tenido gran visibilidad desde el momento en que al inicio de la pandemia se señaló que eran eh, el grupo más eh, expuesto, con más riesgo. De hecho, las personas de más de 75 años, si sí, mal no recuerdo, están con eh, obligación de estar sin salir a la calle, en cuarentenados, desde los inicios mismos de los procesos ...y de las disposiciones sanita sanitarias que nos han regido en estos últimos meses. Pero así también hay muchos casos que se han dado en lugares donde, se, donde están reunidos muchos, muchas personas mayores... ...como las clínicas geriátricas o eh, casas de reposo. Y lo mismo, por cierto, aquellas familias que han tenido que eh, atender a sus personas mayores en el seno del hogar, eh, más allá de lo que era la cotidianidad. Para conversar entonces sobre estos temas, la salud mental en el contexto del grupo etario de personas mayores, vamos a contar aquí con dos invitadas muy, muy pertinentes, de mucha experiencia, de mucho saber al respecto, a quienes desde ya agradecemos que estén con nosotros. En primer lugar, les presento a Sara Caro. Ella es eh, candidata a doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad y especialista en vejez, envejecimiento y políticas públicas para personas mayores. Estimada Sara, muy bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias eh, por estar en este momento hablando de este tema que es muy importante. Y bueno, también un saludo a las y los estudiantes que, que han tomado el curso. Muchas gracias a ti. Y saludamos también en forma muy especial a Susana González. Ella es médica, gerontopsiquiatra, magíster en psicogerontología de la Universidad de Maimonides y académica de la Escuela de Psicología, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha estado colaborando en otras instancias con nuestra Universidad Abierta de Recoleta. Le agradecemos esa siempre muy positiva acogida que ha tenido con nuestro proyecto educativo y por supuesto el participar en este curso sobre salud mental. Gracias Susana y bienvenida. Hola Cristian, gracias por la oportunidad de estar compartiendo contigo, con Sari y con los alumnos que nos están escuchando hoy día. Así es que un, un placer estar aquí. Muy bien, pues partamos, estimada eh, Sara, con la situación prepandemia, si te parece. ¿Cuál era eh, en términos muy globales panorámicos la situación de vida de las personas mayores en Chile po, y, y me parece relevante porque es importante saber cómo llega este grupo etario en uh -huh. Chile eh, a eh, la situación de pandemia propiamente tal y las medidas sanitarias que uh -huh. eso implicó no eh, no parece desde fuera que la situación fuera particularmente positiva desde el punto de vista de las políticas públicas y otras políticas para las personas mayores en el país. Claro, tal como tú dices, la situación de las personas mayores en Chile eh, anterior a la pandemia del COVID-19 es muy heterogénea, de, dependiendo de, de desde el punto de vista desde donde uno lo mire, ¿no? Porque, claro, tú, tú señalabas, por ejemplo, el punto de vista de las políticas públicas y los programas sociales. Efectivamente, desde ese punto de vista, uno puede hacer un análisis que tiene que ver con una brecha importante en términos de, de oferta. ¿no? O sea, tenemos una un escenario donde la oferta es insuficiente para las demandas que tienen las personas mayores, para los niveles de calidad de vida, para los distintos ámbitos de, de la vida diaria. Estamos hablando de salud, por supuesto, pero también estamos hablando de empleo, de sistemas de protección social, eh, de vinculación a la comunidad, entonces desde ese punto de vista tenemos un vacío importante porque las personas mayores han estado durante mucho tiempo invisibilizadas en nuestro país desde ese punto de vista. Ahora, si pensamos otros, otros ejes para analizar, como por ejemplo eh, en términos de, de bienestar subjetivo y de calidad de vida, eh, las personas mayores tienen una percepción bastante positiva respecto de cómo ha ido incrementándose su calidad de vida, han visto que si bien, eh, lo que yo decía antes la, la oferta es insuficiente en términos de política pública, las personas mayores también reconocen que entre los últimos 15 y 20 años ha aumentado esta oferta, o sea, hace 20 años no teníamos absolutamente nada y hoy día tenemos algunos programas y servicios lo que pasa es que este panorama eh, contrasta con los niveles de envejecimiento que hay en nuestro país, Chile es un país con un nivel de envejecimiento avanzado. Entonces, claro, todas las cosas que hemos ido haciendo desde el Estado y desde la sociedad civil, eh, sin duda que han incrementado en los últimos 20 años, pero el ritmo ha sido lento, ¿no? Y entonces también nos pasa que el envejecimiento va a un ritmo mucho mayor de cómo se están moviendo las instituciones en nuestro país. Eh, y también en términos de procesos de inclusión y exclusión social, de vinculación, como decía antes, con la comunidad o con otros actores relevantes, eh, sí existen importantes procesos de exclusión social. Eh, las encuestas que se han desarrollado en nuestro país muestran que las personas mayores viven permanentemente de discriminación por edad, que también se sienten invisibilizados, que tienen mucho miedo a quedarse solos, y las personas que vienen en eh, la adultez, en la etapa anterior, también tienen miedo de que su vejez sea una etapa marcada por la soledad y por el empobrecimiento en términos de recursos. Entonces, si uno, si uno se fija, en la evaluación de esta situación depende mucho de, del cristal con el que se mire, ¿no? Y, y por eso también es importante, al menos desde mi punto de vista, desde que he podido trabajar, es importante ponerlo en ese contexto eh, para no tender tampoco a quedarnos con una imagen que esté más centrada, por ejemplo, en las precariedades de la vejez, ¿no? Que sin duda tiene precariedades que al menos en nuestro país tienen más que ver con lo material y lo que decía antes, como una agencia de las personas mayores. Ellos no necesariamente se en esta precariedad. Y eso también es importante porque en el fondo nos permite reconocer que las personas mayores se ven a sí mismas capaces de tomar decisiones, que por supuesto que lo son, ¿no? Parece que es la sociedad a la que necesitamos como ponernos en ese carril también. Perfecto. Estimada Susana, en tu perspectiva, ¿qué ámbitos son los que debiéramos tener en cuenta para comprender mejor la situación de las personas mayores? En el momento en que ya eh, nos declaramos eh, en pandemia, como parte de la pandemia, afectados por la pandemia, y tenemos entonces que atender a este grupo con todas las características que ha señalado Sara, con las cuales ellos vienen antes de la, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué consideraciones debiéramos tener así, en términos generales, en términos de principios prácticamente, respecto de las personas mayores cuando éstas ya eh, tenemos que acogerlas para darles adecuada atención durante la pandemia. Cristian eh, yo creo que esto eh, uno lo puede mirar desde eh, distintos focos, ¿no? Por un lado, eh, como tú dijiste al principio, las personas mayores en esta pandemia desde un comienzo ocuparon un lugar especial porque eh, se, se estableció desde un principio que era una población de alto riesgo, eh, no de enfermar, sino que de enfermar gravemente, ¿no? que era una población que tenía eh, en Europa, que, que estaba teniendo un índice altísimo de eh, complicaciones graves del COVID-19 y una alta mortalidad. Entonces, desde un comienzo eh, se les colocó personas de riesgo. Entonces, eh, esto de considerar a las personas de mayor riesgo en cuanto a enfermar grave y a morir, eh, inmediatamente despertó esta necesidad, como tú dices, de asistencia y de cuidados. ¿no? Eh, y aquí se nos plantea eh, eh, un tremendo tema, que es que eh, uno de los tantos prejuicios que siempre han rondado eh, la representación social que se tiene de las personas mayores es que son personas necesitadas de cuidados, ¿no? uh -huh. eh, que por lo tanto son personas que eh, no serían capaces de autocuidarse. ¿no? Eh, bueno, eso es un prejuicio, ¿no? porque la verdad es que eh, dentro de la población mayor aquí en Chile, ¿no?, eh, la gran mayoría de las personas mayores son personas autovalentes y autónomas. <risa> Más del de la población mayor chilena es absolutamente independiente, ¿no? Y no requieren que nadie los cuide. Esos 25%, la mayoría de ese porcentaje tienen algún grado de dependencia que es leve, ¿no? Y que tú eh, la puedes compensar, digamos. ¿no? de alguna manera así que en realidad el, el porcentaje de la población mayor en Chile que efectivamente requiere ser cuidada es muy poquito es realmente muy poco ¿no? y resulta que con esto de eh, la etiqueta de población de riesgo se nos volvió a despertar a todos un poquito la necesidad de cuidar a las personas mayores ¿no? tanto fue así que como tú mencionaste en un comienzo eh, tempranamente se estableció que tenían prohibición absoluta de salir a la calle los mayores de 80 y unas semanas después se bajó la edad a los mayores de 75. Entendiendo entonces que las personas mayores de 75 años no serían capaces de cuidarse por sí mismas o capaces de entender... Eh, los cuidados que hay que tener respecto de la pandemia, de eh, evitar el contagio, las aglomeraciones, en fin, el lavado de manos, todas esas cosas que sabemos, ¿no? que tienen que ver con, con cuidarnos. Entonces esto de en, eh, confinar así definitivamente a los mayores 75 eh, en sus casas o en sus lugares de residencia, eh, significó de alguna forma el mensaje de eh, ustedes se encierran porque, eh, por orden superior, digamos, entre comillas, porque eh, no serían, hipotéticamente hablando, capaces de tomar las medidas de resguardo necesarias como si son capaces de hacerlo los menores de 75. Lo cual, claro, si lo ponemos así, de esta manera, sobre la mesa, eh, nos damos cuenta de que es bien arbitrario, eh, eh, obedece, digamos, a eh, prejuicios y hemos visto... Y hemos comprobado a lo largo de la cuarentena que la gente que transgrede la cuarentena, no solamente los mayores de 75, digamos, sino que son otros grupos etarios los que han demostrado que no son capaces de, de cuidarse adecuadamente. y de ¿no? Eso por un lado fue un, un primer impacto, ¿no? Esto de... Eh, eh, haber estado como durante mucho tiempo las personas que trabajamos en temáticas gerontológicas eh, levantando la bandera de lucha, digamos, de la autovalencia y la autonomía de los mayores y de repente a raíz de que son declarados población de riesgo, que efectivamente lo son, ¿no? Cae este confinamiento obligatorio, ¿no? Y que tiene este, esta suerte de infantilización de la gente mayor de 75, que es como, usted se me encierra, ¿no? se me encierra. Entonces eso fue una de las primeras cosas. Después vinculado con la salud mental está el tema este de eh, el aislamiento social que se le llamó y se le sigue llamando a pesar de que la Organización Mundial de la Salud insistió desde un comienzo en que le denomináramos aislamiento físico ¿no? o distancia física y no distancia social o aislamiento social. Porque justamente el poder tejer redes y usar las redes, ¿no? redes familiares y redes sociales, también redes institucionales, es algo que nosotros siempre fomentamos en la gente mayor. Uno de los grandes factores de riesgo de mala calidad de vida para las personas mayores es el aislamiento social. Por lo tanto, uno de nuestros pilares en cuanto a las intervenciones preventivas ¿no? que se hacen en poblaciones de adultos mayores es promover que las personas mayores estén conectadas, estén en red, tengan contactos, usen los contactos y no se aíslen, ¿no? Porque como te digo, el aislamiento es un tremendo factor de riesgo. Y nos encontramos entonces con esta pandemia donde justamente lo que se promueve como medida de cuidado es el aislamiento físico. Entonces, justamente en la dirección contraria a la que siempre eh, se ha promovido, digamos, ¿no? un buen envejecer. Este aislamiento físico ha significado, por supuesto, que las personas mayores han perdido contacto con una buena parte de sus redes, han conseguido mantener un estilo de contacto que ha tenido que ser distinto, lo presencial, en algunos casos se ha conservado cuando la persona vive con más miembros de la familia, pero cuando la persona mayor vive sola o la pareja mayor vive solo, tenemos esta escena que, bueno, ya la conocemos todos, ¿no? De los hijos yendo a dejarles mercadería a la casa, dejárselas ahí en la puerta, ¿no? Saludarlos así, ¿no? De lejito, tirarles besitos por la ventana y chao, chao, y hasta ahí, ¿no? Entonces un estilo de comunicarse y un estilo de eh, vincularse que ha tenido que cambiar muchísimo. Eh, en virtud de las tecnologías, hay una, una cantidad de adultos mayores que han podido, digamos, utilizar tecnologías, sobre todo aquellos que viven con hijos, ¿no? Porque los hijos que tienen un computador, entonces los conectan. Yo lo sé porque yo seguí atendiendo pacientes a distancia y hay hartos pacientes que los he atendido vía computador, ¿no? Porque están viviendo con un hijo o un hijo va para la casa con el computador, los conecta. el teléfono manejan hartas personas mayores, yo diría la mayoría. Eh, y la vía telefónica ha sido, yo creo que la vía de comunicación más importante y la vía de sostén de los vínculos, sobre todo familiares, y en algunos casos también los vínculos sociales, ¿no? pero las personas mayores han perdido el contacto físico, que es tanto, o sea, socializar no solo es comunicarnos a través del lenguaje, sino que también a través de lo, del contacto físico, han perdido un gran número de ellos todas las instancias que tenían de socializar en grupos, en cuanto a clubes de adultos mayores, talleres, cursos, ¿no? eso quedó todo en nada, digamos, y tú mencionaste también las personas mayores en residencias, que eso es un tremendo tema, ¿no? porque las residencias desde el momento uno de la pandemia se cerraron, se cerraron inmediatamente, no hubo más visitas, se prohibieron las familiares, y también se prohibió la entrada de los voluntarios, hay muchas residencias donde hay agrupaciones de personas que hacen voluntariado en el y eso también se suspendió. Entonces fue una medida bien eh, brutal desde el punto de vista del impacto, necesaria por supuesto. ¿no? Gracias, estimada Susana. A propósito de lo que tú decías en torno al impacto de la uh, separación física, ¿no? del aislamiento físico, Sara, ¿cómo las familias pueden afrontar esto? Sí, hemos visto cuestiones que son del orden operativo, como mantenemos, por ejemplo, a nuestro adulto mayor adecuadamente abastecido, cierto. Pero debe haber también un apoyo, me parece, estimamos, de otra naturaleza que precisamente cuide la salud mental en este periodo tan crítico ¿no? de, de estas personas. ¿Cómo hacemos la familia...? los que conocemos o incluso, como decía la propia Susana, aquellos que participan en instancias o participaban en instancias voluntarias en la, en las residencias y que ahora ya no pueden hacerlo, tal vez haya alguna posibilidad, algún medio, alguna recomendación para que puedan seguirlo haciendo y apoyar este trabajo de contención con las personas mayores en situación de aislamiento frente también a, a, a lo mismo que conversaba Susana, eh, nosotros tenemos como país una situación de salud mental eh, bastante crítica previa a esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, también es importante considerar eh, cómo nos toca la pandemia, cómo nos pilla, ¿no? Como en buen chileno, cuál es el escenario en el que estábamos, eh, y eso es importante ponerlo en contexto también para entender que la preocupación por la salud mental en general de la población, de más mayores hoy, eh, no puede desmarcarse de eso. O sea, nosotros también respecto de, de las personas mayores tenemos un índice bastante preocupante de la tasa de suicidio, eh, respecto de la, la tasa de depresión, respecto de la sintomatología también asociada a la depresión. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido lo que ha permitido el COVID-19 es visibilizar. Primero, cuál es el estado en el cual las personas mayores residen, ¿no? cuál es el estado en el cual ellas viven el día a día, con quiénes eh, y cómo ha sido el vínculo con las familias. Porque también hay muchas situaciones estresantes al interior de las familias eh, que es previa a, a la pandemia, ¿no? Y que hoy día con el confinamiento, con la cuarentena, se ven más estresadas todavía. Entonces, sabemos por las cifras que en nuestro país ha aumentado, por ejemplo, el número de hogares que cuentan con la presencia de una persona hoy día es habitual en nuestro país encontrar hogares con esta configuración intergeneracional entonces en términos por ejemplo de confinamiento físico esto, por supuesto, que puede generar un factor de riesgo en el sentido de que la convivencia se ve tensionada en el día a día. O sea, todos nosotros estamos confinados en nuestras casas y por lo tanto nuestras dificultades, ya sea en términos laborales, en términos escolares, confluye con las preocupaciones y también con el miedo propio que pueden tener las personas mayores hoy día. Entonces, un, un primer, por así decirlo, un primer mensaje de familia es primero eh, visibilizar... Eh, y no desmerecer aquellas preocupaciones y tensiones que hoy día tienen las personas mayores en el día a día. Porque también lo que ha pasado es que frente a la dificultad, por ejemplo, de perder el empleo, de estar con clases online en los colegios, de que los padres están tensionados a apoyar a sus niños con los deberes escolares, las preocupaciones y los miedos de las personas mayores no necesariamente son la principal preocupación hoy día en la familia. Y eso ojalá que pudiéramos revisarlo y ojalá que pudiéramos reflexionarlo. Porque también esto puede contribuir a que las personas mayores se sientan, a su vez, por así decirlo, en un, en un menor nivel de prioridad, ¿no? Claro, junto al riesgo de que el jefe de hogar pierda el trabajo, frente al riesgo de que los niños pierdan el año escolar, las preocupaciones que pueden tener las personas mayores por volver a su rutina pueden no ser, ser las más importantes dentro del ambiente familiar. Y esto es importante revisarlo porque además nuevamente tendemos a postergar ¿no? lo, que, lo que es la realidad de las personas mayores en términos de su vida cotidiana, en términos de aquello que les hace sentido, de aquello que también es indicativo. O sea, pues, dado justamente todos los antecedentes que ponía Susana antes sobre la mesa, es muy preocupante que las personas mayores están perdiendo sus redes sociales, están perdiendo sus vínculos. Entonces, que la persona mayor no pueda relacionarse con las amistades, eh, que no pueda estar yendo a sus controles como antes, genera un impacto en el sentido de qué tan eficaces se sienten ellos de llevar adelante su vida, qué tan capaces se sienten de tomar decisiones, cómo afecta su autoestima, con quién están compartiendo hoy día sus preocupaciones. Y también volviendo a nivel macro social, es importante que también nos hagamos la pregunta respecto de cómo las políticas públicas, cómo las instituciones y cómo las comunidades también apoyan a las familias para llevar adelante este proceso. Hasta ahora, las dificultades de tener, por ejemplo, padres envejecidos con algún nivel de dependencia o institucionalizados en una residencia, o con una pensión precaria, han sido preocupaciones que, de las cuales se han hecho cargo las familias. Y aquellas familias que se han visto sobrepasadas también es porque no tiene mucha información respecto de lo que significa envejecer, eh, no son conversaciones que tenemos en las escuelas, tenemos en las universidades, respecto de cómo nos preparamos para nuestro envejecimiento, por lo tanto, a las familias en el fondo, negociamos un poco como nos toca, ¿no? O sea, unos tendrán mejores contextos para enfrentar eh, el envejecimiento de los padres, otros no, y no puede ser que en nuestro país finalmente esto lo resuelva cada familia como puede, ¿no? O sea, aquellas familias que pueden pagar un juzgador pagan un cuidador, aquellas familias que pueden pagar una residencia pagan una residencia en mejores condiciones, los que no quedan un poco sujetos a su suerte, ¿no? O sea, como en el fondo también a nivel territorial la realidad es súper diversa, entonces hay municipios que han podido llevar adelante estrategias implementando programas que efectivamente apoyan a la familia y que hoy día, por ejemplo, cuentan con trabajadoras y trabajadores sociales, con psicólogos en salud primaria que pueden hacer un seguimiento vía telefónica de cómo están las personas mayores que están inscritas en los CEFAM, de cómo están las personas mayores que participan de los clubes, que, que asisten a los talleres. Pero bueno, a todos municipios que no tienen el recurso o que no cuentan con los profesionales, finalmente es nuevamente, una red que no funciona, que podría estar disponible para apoyar ante todo a las personas mayores en el proceso de funcionamiento. Pero que finalmente no ocurre, porque es una realidad, nuevamente, como decía antes, que, Está poco atendida desde los programas sociales, ¿no? O sea, de hecho, hoy día vemos que el Fono ha vuelto, eh, si no la, la única, la principal forma de intervención y de apoyo, tanto para las personas mayores como para las familias. Y lo que hoy día está atendiendo el Fono Mayor son llamadas principalmente de familiares que están en una situación de estrés que no saben mucho cómo resolver esto entonces también es importante no, no solo la responsabilidad en la familia en términos individuales como habitualmente lo hacemos en nuestro país ¿no? como que las la responsabilidades son individuales eh, y acá también el llamado es a establecer formas de comunicación como decía Susana antes eh, que ojalá vayan más en la línea no solo de resolver las necesidades básicas que por supuesto son importantes no o sea, hay muchos hijos que están enfocados en llevar mercadería en comprar abastecimiento que no le falte a sus padres, por ejemplo eh, pero también tenemos que poner ojalá, la misma energía en el contacto emocional, aún cuando es a distancia y este contacto emocional que sea de calidad en el sentido también de llevar de conversaciones que nos hacen sentido. ¿Qué estamos hablando con nuestros padres o qué estamos hablando con nuestros abuelos? ¿Tenemos una comunicación que está puesta de nuevo en el riesgo, en cuán grave es enfermarse de COVID, en lo importante que es que las personas mayores se cuiden, en lo importante que es que no salgan a la calle, o también tenemos puesta la conversación en cómo estamos llevando adelante el día a día, cómo estamos durmiendo, cuáles son nuestros hábitos, cómo nos sentimos. También hay mucho temor, eh, esto lo conversaban también ustedes en el, en el en el conversatorio que, que abrió el curso, ¿no? lo bueno que somos también como sociedad para muchas veces callar los sentimientos negativos y las emociones y esto ya lleva a un juicio, o sea, ya estamos diciendo, es negativo hablar de pena es negativo hablar de soledad nadie quiere hablar de esto, hay una cultura, ¿no? muy instalada de ojalá que seamos todos felices y ojalá que hablemos de cosas bonitas, pero bueno, hoy día estamos todos sintiéndonos mal estamos sintiéndonos solos, estamos sintiéndonos tristes, ¿por qué no podemos hablar de eso? ¿por qué no abrimos también esos temas con las personas mayores. Y para terminar este punto, a propósito de, de los conversatorios y de los espacios que hemos tenido de trabajo con los hijos, también hoy día los hijos se están sintiendo muy sobrecargados de no conversar con sus padres lo asustados que están ellos, ¿no? Eh, muy desde la mano de lo que decía Susana, de que las personas mayores son sujetos de cuidado, entonces los hijos no podemos decir que también nosotros necesitamos ser cuidados, entonces acá también... El otro mensaje de alerta es recordar que los hijos nunca vamos a ser padres de nuestros padres, aun cuando lo intentemos, ¿no? Aun cuando estemos día a día tratando de tratarlos como si fueran nuestros hijos, de imponerles normas, horarios, comportamientos, eh, es una energía que perdemos porque nos desgastamos en un ejercicio que nunca se va a concretar. Ellos siempre van a ser nuestros padres. Y también es importante que, que nosotros contamos con nuestros padres y que necesitamos también apoyo emocional de nuestros padres en el día a día. De lo que señala Sara, uno desde fuera nuevamente, desde una mirada más intuitiva que científica, eh, percibe que temáticas como la soledad, el abandono, la propia muerte, ¿verdad? Eh, la enfermedad, eh, incluso la, los vínculos de pareja en, en, la, en las personas mayores son temas que uno pensaría de afuera, como hijo, como vinculado con alguna persona mayor, que no hay que tocar, ¿no? Son los temas tabúes de los que hablaba eh, Sara, eh, bien digo. Ahora, tú nos dirías o nos eh, ilustrarías sobre, primero, son temas que uno debe tocar, eh, confirmarías por lo tanto lo que nos acaba de plantear Sara, y cómo abordarlo, es decir, qué mensajes son los que uno debería tener como grabados ahí en el disco duro para eh, privilegiarlos en nuestras comunicaciones con nuestras personas mayores y aquellos que sin duda deb deberíamos dejarlos, probablemente los mensajes que tengan que ver con la compasión eh, se me ocurre que son aquellos que uno debería empezar a olvidar rápidamente y reemplazarlos por otro ¿Ah? esa comunicación ya más en lo específico ¿cómo la, la generamos? ¿cuáles son esos mensajes, esos contenidos sustantivos? Mira Cristian, eh, <coughs> vinculado con tu pregunta y siguiendo el grito de, de Sara también no eh, yo creo que tenemos que ponernos en, en la perspectiva de que Las personas más que parece de perogrullo, digamos, pero es pero, eh, eh, re importante entenderlo así. Eh, y cuando tú has vivido muchos años, más que la gente que tiene menos años, eh, has tenido un sinfín de experiencias y has enfrentado un montón de dificultades. ¿no? Eh, dificultades de distinta índole dificultades de tipo familiar, de salud, eh, social, personales, ¿no? en fin... Eh, vinculados con la comunidad, eh, de, de todo tipo, ¿no? O sea, eh, has tenido el tiempo suficiente para enfrentar muchas adversidades. Y cuando uno enfrenta adversidades, uno genera herramientas para enfrentar esas adversidades. Por lo tanto, las personas mayores a lo largo de su vida han tenido la oportunidad de generar muchas herramientas, ¿no?, para enfrentar todo tipo de dificultades, tropiezos, ¿no? Eh, eh, adversidad. Y eso quiere decir que, eh, al contrario de lo que muchas veces se cree, que eh, al mirar a una persona mayor caminar un poquito más lento o dificultoso, eh, eh, con, con una memoria que se demora un poco más, digamos, ¿no? En encontrar el nombre propio que uno quiere encontrar, eh, con una persona que está más expuesta a las llamadas enfermedades crónicas, en fin, con toda esa fragilidad que tiene que ver con el cuerpo, desde el punto de vista de lo psíquico, la gente mayor no es frágil, ¿no? No es frágil como lo es desde el punto de vista del cuerpo. Todo lo contrario, las personas mayores suelen tener una mayor fortaleza ¿no? cuando se trata de herramientas y recursos emocionales y psíquicos que la gente que tiene menos edad, justamente porque la vida te ha ido enseñando y te ha ido obligando a generar herramientas para enfrentar la vida misma. Entonces las personas mayores, eh, desde ese punto de vista, eh, son capaces de hablar de cualquier cosa, más que la gente de otras edades, incluso de aquellos temas que son los tabúes más grandes. Tú con una persona mayor habitualmente eh, no vas a tener ningún problema para hablar de la muerte, por ejemplo. Porque una persona mayor es alguien que tiene a la muerte eh, a la vuelta de la esquina. Y eso la gente mayor lo sabe y lo percibe y muchos de ellos se han encarado con la muerte, digamos, en algún momento. Aquellos que han tenido enfermedades graves Qué sé yo, la gente que se ha curado de un cáncer en algún minuto, las mismas personas mayores en este momento que se están recuperando de haber estado hospitalizadas con COVID-19, son personas que han enfrentado la muerte cara a cara. Entonces saben que existe, ¿no? Saben que está ahí. Cuando uno tiene menos años, uno no piensa en la muerte porque la ve muy lejos, ¿no? La gente joven, para la gente joven la muerte está, uh, está como pf, así, pero kilómetros más lejos, ¿no? Para la gente mayor no, para la gente mayor es una realidad. En cuanto tú te das cuenta sin ningún problema de que los años que te quedan por vivir son bastante menos que los años que ya viviste, bastante menos, ¿no? Entonces si un tema como la muerte para la gente mayor no es un tema tabú, imagínate el resto de los temas, ¿no? O sea, con la gente mayor se puede hablar de cualquier cosa y como decía Sara, ¿no? No hay que olvidarse que eh, nosotros no somos ni vamos a ser, y es imposible que lo seamos, las madres o los padres de nuestros propios padres, pero sí ellos siguen siendo madres y padres eh, toda la vida, ¿no? Y el rol parental, eh, aunque tú seas viejo, viejo, viejo, viejo y tengas hijos adultos mayores a su vez, tú te sigues sintiendo mamá y te sigues sintiendo papá igual, ¿no? Y sigues teniendo eh, el, el instinto de cuidar, de proteger, de aconsejar, de escuchar a tus hijos, ¿no? eh, aunque tengas 90 años y tus hijos tengan 60 y tanto y sean ya viejotes. Digamos. Eh, y mira, y la gente, la gente los, los, incluso adultos mayores que han tenido la experiencia de perder a un papá o a una mamá. Eh, te pueden contar la sensación de orfandad que los invade. Y uno dice, pero ¿cómo te sientes huérfanito si tenéis 65 años? Y las personas, incluso personas mayores, cuando pierden a sus padres de noventa y tantos o de ciento y tantos, se sienten huérfanos al comienzo. ¿no? Lo que te habla como ese, ese flujo de provisión de cuidado emocional es un flujo que de una u otra forma sigue estando presente desde los padres, por muy viejos que sean, hacia los hijos. Y fíjate que acepto un último alcance respecto de eso. Eh, en, una, en una encuesta que se hizo, que Sari la conoce, ¿no? del, del Observatorio de Envejecimiento de la Católica, eh, que se hizo en mayo, ya... Bueno, eh, no, abril-mayo fue la encuesta, Sari, ¿no? Por ahí, por abril-mayo, eh, que era una encuesta que eh, se hizo eh, para los adultos mayores como para saber un poquito qué es lo que les estaba pasando con la pandemia, cómo se estaban sintiendo, qué cosas estaban sufriendo y qué cosas positivas también eran capaces de ver en esta situación, porque bueno, eh, eh, siempre uno puede sacar alguna enseñanza de las cosas, ¿no? Eh, y fíjate que las mayores preocupaciones de las personas mayores encuestadas era el bienestar de los hijos. <ríe> o sea, no les preocupaba ni la soledad, eh, ni, ni el confinamiento, ni que se pudieran morir de COVID. No, les preocupaba que los hijos no perdieran el trabajo, que los hijos no se enfermaran. Esas eran las preocupaciones principales, ¿no? Entonces, bueno, y eso también para pa contarte un poquito, Cristian, que en general ¿no? los resultados que han estado apareciendo en distintos, no solo en Chile, en toda Latinoamérica se están haciendo estudios a través de encuestas de cómo están tolerando las personas mayores esta situación tan extraordinaria que es la pandemia, con todas las consecuencias que la pandemia ha tenido, ¿no? O sea, ser el grupo de riesgo, estar encerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que para sorpresa de muchos, la verdad es que las personas mayores, desde el punto de vista de sus herramientas psíquicas y de su fortaleza emocional, han enfrentado toda esta situación bastante bien. Mucho mejor de lo que mucha gente piensa. Mucho mejor. Y tiene que ver con esta experiencia de vida, ¿no? como Con haber atravesado antes por muchas crisis y algunas bien grandes, ¿no? Incluso, como te decía, hay gente mayor que ha enfrentado la muerte y ha ganado. Entonces, pandemia, ahora, ok, confinamiento, ok, ¿no? En general, yo te diría, no ha habido tanta, eh, para hablar un poco desde mi quehacer, ¿no? Tanta enfermedad mental en la gente mayor a raíz de la pandemia y sus consecuencias. Mucho menos de lo que uno hubiese esperado. Exacto. Mira, eh, muchas gracias, Susana. Yo quería, a propósito de lo que tú dices, me ha hecho tanto sentido, un documental que hace poco vi, un documental español que se llama El silencio de otros, eh, que habla sobre el tema del silencio a partir de tragedias sociales, como en el caso de España, la guerra civil, y en el caso de los países iberoamericanos, que también aparecen retratados, la... Las dictaduras, ¿no? La dictadura y su secuela de muertes, asesinatos, torturas, etc. Y los grandes protagonistas y las grandes protagonistas de ese documental son personas mayores, personas que estaban en adolescencia o eran jóvenes cuando vivieron la, la guerra civil. Y particularmente hay dos casos de dos, dos mujeres entrañables, entrañables, una de ellas que... Brisa ya a los 90 años cuando se hizo el documental, que data más o menos del año 2017-2018, eh, y ella busca de esa, eh, sin tregua a su padre, ¿no? busca los huesos, busca los restos de su padre que fue asesinado por el franquismo en, en guerra civil y todo lo que quiere ella para, y tiene una fortaleza que incluso logra entusiasmar, y ahí lo, que, lo conecto con lo que tú decías, y lo que decía Sara, logra entusiasmar a su propia hija, ¿no? Eh, que no estaba muy segura de esto, que lo veía ya como algo pasado, como para qué volver a revolver la memoria, la historia de cosas que pasaron, y es ella, es esta mujer, insisto, de casi 90 años al momento de hacerse el documental, la que eh, logra transformar a su hija y decirle, no, eso es muy importante, no yo tengo que saber dónde está y tengo que sepultar a mi padre, no puedo morir sin eso, ¿no? Y la fortaleza de esa mujer en realidad es envidiable para cualquiera de nosotros que tenemos más o menos, eh, eh, menos edad que ella, ¿no? Yo quería entonces pedirles tanto a Sara como a a Susana, que nos dijeran una reflexión de futuro, ¿no? ¿Qué podemos esperar o qué debemos hacer también como sociedad, como personas, como familias, frente a la, al desconfinamiento, a lo que viene después de la pandemia? Eh, es, esa, ese documental también que tú, que tú cuentas y esa experiencia que tú cuentas también... Eh, nosotros también lo podemos aplicar a, a lo que ha hecho Carmen Frey, ¿no? A lo que ha hecho Carmen Frey en nuestro país, eh, también respecto de justamente, o sea, ha sido ella la que ha llevado adelante una lucha eh, sin tregua, digamos, también para crecer, ¿no? El, el fallecimiento de su padre. O sea, en el fondo uno, eh, cuando empieza a, a mirar alrededor, pero cuando mira desde esta óptica que nos pone Susana, eh, de decir, eh, rescatemos y valoremos la experiencia de vida que representa tener 60, 80, 90 años, o sea, digamos... No es en vano, ¿no? Que tú en el fondo vas eh, enfrentando desafíos a lo largo de tu vida, que vas sorteando dificultades, eh, que te vas desarrollando en distintos ámbitos, eso es una ganancia. Eh, y, y es muy curioso, eh, claro, es probable que a propósito de todos los prejuicios y de toda la estigmatización que existe respecto de, a propósito de, de esta imagen social de la vejez tan negativa, eh, probablemente para, para muchas personas sea difícil verlo y ponerlo en valor, ¿no? Pero cuando tú logras entender que eh, asociado a la edad no necesariamente hay pérdidas, no necesariamente hay lentitud, no necesariamente hay enfermedad, Sino que hay una persona que ha vivido durante toda su vida y hoy día está en otra etapa. ¿no? Y, y, y entonces, si durante la, el resto de su vida ha sido una persona que ha llevado proyectos adelante, que se ha sentido capaz de lograr tareas, eh, ¿cuáles son los obstáculos entonces de la vejez? Y al final, uno ahí indagando se empieza a contar de que la mayoría de los obstáculos son obstáculos que pone el ambiente, no son obstáculos que ponemos como sociedad, que ponemos como comunidad. Que familia que pone la propia infraestructura de los espacios públicos entonces a propósito justamente de, de tu pregunta hago esto porque yo también esperaría que esta visibilización hoy día de las personas mayores en chile que ha sido lamentablemente una visibilización dado lo que decía susana una visibilización que ha estado cargada por un discurso patológico eh, del cuidado que requiere las personas mayores desde un punto de vista muy pasivo también yo esperaría que esta pandemia nos permita poner en valor lo contrario, ¿no? y poner en valor que si este, existen muchas personas mayores en nuestro país, me alegro que esto se visibilice, pero también veamos el comportamiento que ellos han tenido frente a la pandemia, que han sido personas muy responsables, eh, que hoy día muchas de ellas están pidiendo, por ejemplo, medidas de flexibilidad para poder salir a caminar, y donde también la ciencia nos muestra que, son personas comprometidas con su propia salud. Por lo tanto, si le dan un permiso para caminar dos cuadras, ellos van a caminar dos cuadras, se van a devolver para la casa y se van a desinfectar cuando vuelvan, y no van a estar haciendo fiestas clandestinas como han hecho otros grupos más jóvenes, no van a estar abriendo supermercados sin patente como lo han hecho otros empresarios. O sea, ese es el comportamiento que nosotros no esperamos de las personas mayores, dado toda la evidencia que tenemos. Son personas que justamente... Dado también que, que en el fondo tienen esta visión del futuro y de la manera distinta, lo que ellos quieren hacer es poder vivir al máximo este, estos años de vida, eh, y, pero no desde, desde la irresponsabilidad, no desde la exposición, sino que todo lo contrario. Y porque también, como decía Susana, ellos saben eh, lo importante que son para sus hijos y justamente se preocupan de ello, ¿no? O lo importante que son en su familia. Por lo tanto, son personas que además eh, están preocupadas de no faltarle, de no faltarle a los nietos, de no faltarle a los hijos, de no faltarle a la pareja, de no faltar en su comunidad, por eso también participan tanto en grupos de voluntariado, porque ellos se sienten llamados a hacer una serie de cosas que contribuyan. ¿no? Entonces, yo, eh, yo también tengo, tengo una cosa ¿no? de, que, de que la, la realidad post-pandemia eh, nos trae una maniencia respecto del envejecimiento. Y puntualmente respecto de las residencias también, que era un tema que tú ponías antes, eh, también hoy, o sea, como a las personas que trabajamos con, con temas de VG y envejecimiento, eh, el tema de la residencia y la realidad es una preocupación que mucho y afortunadamente hoy día tenemos a, a que antes no teníamos, eh, pero también tenemos cada vez mayor necesidad, también nos pasa que lo que decíamos antes, o sea, o sea, hay muchas familias que no tienen un apoyo eh, o que no saben cómo la que efectivamente la institucionalización es una alternativa o es la, calidad. entonces a propósito de los es, es importante que vayamos mirando otros espacios de intervención, eh, ambulatorios en el domicilio cuando efectivamente hay dependencia. Y que también tengamos dispositivos de intervención que promuevan una vejez independiente cuando, en este otro 75% de personas mayores que no tienen dependencia, que es autovalente. ¿Qué estamos haciendo hoy día para que esas personas conserven sus capacidades la mayor cantidad de tiempo posible? Ya solo estamos hablando de las residencias, la residencia, de una imagen satanizada, de que todo lo que pasa ahí es terrible, de que todo es mal. Eh, y bueno, ¿qué estamos haciendo entonces por, por brindarles apoyo? ¿Qué estamos haciendo los barrios? ¿Qué estamos haciendo los vecinos por mirar lo que pasa en esa residencias? ¿Por contribuir con nuestras herramientas? ¿Por abrir a, eh, la agencia hacia el barrio? Hasta ahora mi impresión es que estamos haciendo muy poco, ¿no? Estamos haciendo y nos estamos quedando mucho con, con el discurso de los medios de comunicación, de cuántos brotes, de cuántos fallecidos, de cuántos contagiados, de si tiene resolución sanitaria o no. Eh, pero bueno, hasta antes de la pandemia, me preocupaba e intervenciones en esa residencia. ¿Cuánto estamos invirtiendo en, en esos espacios? Gracias, Sara. Eh, estimada Susana, ¿qué nos dices tú respecto a, esta, a las proyecciones de futuro? Mira, a mí me gustaría como mencionar, eh, primero hablando de lo general, ¿no? Como qué es lo que nos gustaría que pasara después de la pandemia o, o, o en fin, pues cómo uno proyecta para adelante. Eh, eh, yo creo que, bueno, eh, la tarea pendiente que tenemos desde antes y eso no se puede perder y tal vez ahora incluso pueda adquirir más fuerza es poder cada uno desde sus medios. Eh, luchar por una sociedad más inclusiva con la gente mayor, ¿no? eh, La gente mayor eh, eh, sigue estando eh, al margen de la participación social aún hoy día, salvo unos pocos, eh, y eso es una responsabilidad de todos. Una de las cosas que más pide la gente mayor es participación, ¿no? Es los espacios para participar, los espacios para aportar con otros, ¿no? Seguir construyendo comunidad, seguir construyendo fuerza laboral, ¿no? Seguir construyendo sociedad, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de inclusión en general tendemos a pensar en discapacidad, tendemos a pensar en migrantes, pero nos cuesta un poquito pensar en personas mayores y las personas mayores también son un grupo, ¿no?, que... Eh, requiere que lo miremos también con esta mirada inclusiva respecto de eh, todo lo que tiene que ver con participación social, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría también mandarle un mensaje a los medios de comunicación. ¿No? A raíz de la pandemia, una vez más hemos vuelto a ver lo importante que son los medios de comunicación cuando el país, o, o, o cuando en este caso el mundo, enfrenta una crisis como es la del COVID-19. Los medios de comunicación son los que han estado encargados de entregarnos imágenes, de incidir en nuestro estado de ánimo, ¿no? dependiendo de lo que veamos o lo que no veamos. Eh, han sido responsables también de que la gente después de los primeros días o el primer par de semanas de la pandemia haya dejado de ver tanta televisión o escuchar tanta radio porque... La saturación que hubo, digamos, desde un comienzo fue espantosa. Entonces, hemos aprendido a regular también esa parte. Bueno, los medios de comunicación tienen un papel extraordinario en generar cambios en las sociedades. Y eso lo sabemos. ¿no? Eso lo sabemos. En, tanto en generar cambios como en obturar cambios también. ¿No? Mm. Eh, y eh, hasta hoy todavía les cuesta a los medios de comunicación poder transmitir una imagen de la gente mayor más heterogénea, tal cual como son las personas mayores. Las personas mayores son una diversidad enorme, no solo por el amplio rango etario que tenemos hoy día en este grupo que consideramos adultez mayor o personas mayores, sino que también en cuanto a estilos de vida, eh, a, a lugares de donde tú te sitúas, ¿no? en el mundo, a eh, estilos de pensamiento, eh, participación social, estructuras familiares, o sea, la heterogeneidad, cuando hablamos de las personas mayores, siempre estamos generalizando y es algo que hay que tratar de no hacer. Y los medios de comunicación muchas veces tienen ese problema de que tienden a generalizar. Y lo hemos visto en estos días, si ustedes piensan y se detienen un poquito y piensan, ¿cuál es la imagen de las personas mayores que hemos visto en los medios de comunicación, específicamente en televisión, durante este tiempo de pandemia? Los que han sobrevivido. La imagen que hemos visto, ¿no? los reportajes, las cuñas ¿no? que hemos visto en televisión, donde aparecen adultos mayores, son cuando los están aplaudiendo, porque van saliendo del hospital donde estuvieron intubados, ¿no? y los están recibiendo en sus residencias o en sus casas, con globitos de todos colores y una parte ahí de los vecinos esperándolos también con aplauso. Y eso han sido. ¿No? esa ha sido la imagen y no podemos quedarnos con esa imagen de las personas mayores en pandemia entonces cuando empezamos eran los de riesgo y ahora cuando terminemos la pandemia ¿quiénes van a ser? los supervivientes y nos vamos a dejar etiquetados como los supervivientes entonces no, po, no, y ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación ¿no? Eh, no todos los adultos mayores que vale la pena que salgan en la televisión son los que son del COVID. Sí, se merecen aplausos a la salida del hospital y a la llegada a sus casas, pero también hay otros adultos mayores hoy en día que están haciendo cosas, que están participando en las ollas comunes, que están ayudando a sus vecinos, ¿no? que están teletrabajando. ¿no? que están haciendo cosas hoy en día en medio de esta pandemia donde todos nos hemos tenido que adaptar con cero preparación para esto y hemos tenido que hacer lo que podemos hacer, ¿no? Entonces diversifiquemos la imagen de los adultos mayores porque efectivamente es un grupo tremendamente heterogéneo. Eso, Cristian. Muchas gracias, estimada Susana. Eh... Sara, Susana, eh, un agrado la conversación que hemos tenido y me parece que hemos tenido una conversación que con mucho trasciende también las expectativas que podríamos haber tenido eh, de conversar de las personas más débiles de la sociedad, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente las personas mayores son las personas más fuertes y con más eh, recursos eh, desde el punto de vista psíquico, a veces no, no, no físico, pero sí psíquico, con quienes convivimos y deberíamos haber, eh, aprender mejor a aprovechar esa riqueza, incorporar a las personas mayores, donde a veces somos prejuiciosos y entendemos que no van a ser... Eh, un aporte y a partir de esta pandemia y de lo que ustedes nos han conversado y que yo les agradezco en nombre de las personas que están siguiendo el curso y de nuestra universidad, podamos cambiar esa mirada, sobre todo como decía eh, Susana al final, la representación simbólica que estamos haciendo de la vejez, de las personas mayores en general, que suele ser una representación simbólica también de personas siempre menesterosas siempre necesitadas de algo. Y en realidad la reflexión puede ser que nosotros, más jóvenes, eh, más bien somos nosotros los que necesitamos de esas personas mayores que muchas veces menos valoramos. Gracias, querida Susana González, médica gerontopsiquiatra, magíster en psicogerontología y académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y lo mismo Sara Caro, quien también nos ha acompañado, candidata a doctora en psicología por la misma universidad y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Les agradezco su tiempo, les agradezco las reflexiones y este abrirnos a superar prejuicios, que me parece un aporte fundamental de esta conversación. Gracias Sara, gracias Susana. Gracias Cristian, un gusto haber aquí. Eh, y a ustedes, estimadas y estimados participantes, creo que les queda esa misión, ¿no? Mirar a su alrededor, mirar en su contexto las personas mayores con las que se vincula, ¿cómo están vinculándose con ellas? ¿Están vinculándose con ese arquetipo que tenemos de personas siempre menesterosas, siempre necesitadas, o más bien en esta línea que nos han, eh, que nos han compartido las dos especialistas? Eh? Me parece que esta línea es la que debemos aprovechar ahora, justamente en un momento complejo, para que se proyecte más allá de la pandemia en la relación con nuestras personas mayores. Que estén muy bien, sigan adelante con la semana número 5 del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia. Gracias.